Dedicación y darlo todo siempre. La mejor alimentación es importante. Taderines Oriental, calidad para ganadores. Triplemente rendidor, ganador oriental. Porque de fideos y pastas, sabe más. Y por eso, sabe mejor. Comprobado. Oriental, la tradición del buen comer.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 Somos Diario al Día. Gracias a nuestros amigos internautas, seguidores al día, nos conectamos a esta hora vía virtual en nuestro ser virtual con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, como es la ingeniera Connie Jiménez. Hoy vamos a hablar eh, temas de la agenda prevista. Y bueno, eh, un día como mañana, podríamos decir, 20 de, ese, de agosto, ella recibió el decreto ejecutivo donde la nombraron como la nueva gobernadora de la provincia de Los Ríos. Es decir, que estamos ya cumpliendo casi, casi un mes de gestión. Antes de iniciar este diálogo, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Connie? Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Siempre un honor para mí participar de estas entrevistas, participar con ustedes, con Aldía, día. Realmente... Me siento en confianza, me siento en familia y les agradezco por la oportunidad de poder llegar a las familias riocenses a través de su medio digital. Un mes eh, casi de gestión, bueno, por mañana sería ya un mes, el 22 realmente usted tomó posesión de la gobernación de Los Ríos del evento. Sin duda ha venido pues, recorriendo la provincia de Los Ríos. Primeramente le consultamos cuál ha sido el diagnóstico durante casi estos 30 días de gestión en el sillón de la Gobernación de los Ríos. Bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente. Pues bueno, nosotros desde que iniciamos este gran reto, que es trabajar desde la Gobernación de los Ríos representando a nuestros riosenses, hemos planteado tres ejes de trabajo fundamentales. El primero es la seguridad, el segundo la agricultura y el tercero es el eje social. De acuerdo a ello, lo que hemos estado haciendo en las primeras semanas, lo que hicimos en las primeras semanas, fue organizar casa adentro a todo nuestro equipo, poder articularnos de manera tal que todos podamos brindarles el mejor servicio a nuestra ciudadanía, eh, con la mejor respuesta de una manera oportuna eh, y obviamente pues de la mejor manera. Eh, y luego empezamos a trabajar ya en estos tres ejes, principalmente en el primero que es la seguridad, que es un tema que nos ataña a todos y en el cual lamentablemente nos vemos involucrados todos, tanto las personas que Estamos en el ámbito de la agricultura, como también en el ámbito social, que tiene que ver con nuestros jóvenes, con temas de educación y salud. Todos estamos preocupados por la seguridad. En cuanto a la seguridad, la primera reunión que yo tuve fue con la Policía Nacional, a quien pedí la información exacta de la realidad que vive en nuestra provincia, con la prioridad de ciertos cantones, y saber qué, cómo, cuándo. Exactitudes para poder, referente a ello, empezar a actuar. Eh, también levanté las necesidades que tenía nuestra policía y con esta carpeta de necesidades, de limitaciones que tal vez hoy tiene la Policía Nacional, fui a reunirme a Quito con el ministro Carrillo. Quien tuvo una gran apertura y con quien empezamos a delinear ciertos temas para nuestra provincia y con quien automáticamente e eh, inmediatamente generamos el encuentro por la seguridad en Babahoyo. Esta fue una mesa que tuvimos, eh, una mesa provincial que tuvimos eh, hace una semana y media, donde pudimos conversar. Con el ministro, pero también nos visitó la ministra Brown, la ministra de Educación, con quien hicimos una primera rueda de prensa para lanzar el proyecto de Escuela Segura, que nace de estos temas emergentes que tenemos en Ríos. Y por eso vino la ministra y por eso lo presentamos acá eh, como primer punto mediante este proyecto escuelas seguras, es importante decirlo, la idea es que la policía pueda tener cercanía e ingrese a las escuelas y ellos puedan dar un seguimiento a estudiantes, a profesores, brindarles seguridad y obviamente empezar a investigar, porque sabemos que tenemos muchos casos de jóvenes que están vendiendo drogas dentro de las escuelas que están ingresando con armas. Tenemos varias denuncias ciudadanas al respecto y la idea es con el proyecto Escuela Segura que la policía puede ingresar, porque como sabemos existe un reglamento que no se les permite a la policía entrar, sobre todo entrar a, a ejercer su trabajo de fuerza pública. Y luego, como segundo punto, eh, eh, en, este, en esta mesa de seguridad, dadas las necesidades que levantamos, el ministro presentó que de los 1.500 graduados, nuevos uniformados que vamos a tener de la policía a inicios del próximo año, de los 1.500, 500 vienen directamente para la provincia de Los Ríos, dadas las necesidades. Y luego, como segundo punto, estamos priorizando el presupuesto para el próximo año. Yo sé la realidad y ahí me incluyo porque yo ya formaba parte del Ministerio de Gobierno antes de entrar a la gobernación. Yo era subsecretaria de Gobierno. Y sé que al momento en el cual nosotros nos dividimos como gobierno e interior, se generó una falta de recursos de ambos ministerios. Por ende, al conocer esta falta de recursos, estamos priorizando para el próximo año los recursos para la provincia de Los Ríos, que somos el tercera, la tercera provincia en índices de criminalidad, en índices de muertes violentas, y por ende el presupuesto se debe dividir de la misma manera. Esto para eh, vehículos, el ministro ¿verdad? nos dio total apertura, Así es, para equipamiento, para vehículos, para todos esos implementos que necesita nuestra Policía Nacional y también los UPCs, los UPCs que están realmente en mal estado y nosotros hemos estado intentando ayudar. Esto es un tema, lo que se va a hacer para el próximo año. Y luego el tercer punto que se hizo en ese, en ese día fue presentar la unidad táctica. Nosotros hemos estado peleando y espero tener... Una muy buena noticia para ustedes en los próximos días eh, referente a la unidad de inteligencia que necesitamos en, en, en la provincia de Los Ríos. La realidad que vive cada cantón es diferente a la realidad de otros. Quevedo tenemos mayor caso de muertes violentas, tenemos mayor caso de indicios de que hay bandas criminales en Quevedo. En babahoyo Pueblo Viejo, Vinces, Ventanas, tenemos más casos de extorsión. Por ende necesitamos una unidad de inteligencia como la unace que empiece a trabajar con sede en los ríos. Ya no podemos tener personal de lunace prestado por algún caso en específico. Necesitamos una sede como tal porque los ríos merecen tener su propia información para empezar a ejecutar de manera estratégica cada uno de los operativos y las acciones concretas de la Policía Nacional. Y el punto cuatro que mencionamos en ese encuentro y con el cual empezamos a trabajar desde allí también son los convenios. Yo también sé de primera mano que cuando era el Ministerio de Interior y el Ministerio de Gobierno estaban juntos, era complejo que se generen convenios con los cuales los GATS podían invertir legalmente y directamente en materia de seguridad. Ahora, lo, ahora existe, se firmaron ese día 13 convenios de los 13 alcaldes de nuestra provincia de Los Ríos con el ministro Carrillo. Con este marco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando respuesta emergente a los temas emergentes. A tal vez arreglo de ciertos patrulleros, incremento de, de, de las motos que necesitamos, arreglos de ciertos UPCs, eh, ciertos alcaldes nos están ayudando también a inversión con cámaras y re verdaderamente agradezco públicamente a los alcaldes porque he tenido una gran apertura, un gran apoyo de ellos. Todos sabemos que la materia de seguridad no tienen ni líneas políticas, tintes políticos, ni tampoco ningún tipo de división, sino que más bien todos tenemos puesta la camiseta de los Ríos y todos debemos aportar a ello. Después de, de estos, estos entregables o estos levantamientos que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo es visitar cantón por cantón. Yo personalmente estoy visitando los despachos de los alcaldes donde se está levantando esta información específica que reitero, cada cantón tiene una realidad diferente a la otra y en cada cantón tenemos distintos participantes, en algunos son asociaciones de maiceros, en otros son distintos grupos, distintos gremios que se ven afectados por los temas de seguridad y que junto a la policía y también a militares, que este es el quinto punto, punto que quisiera mencionar, es que los militares, pese a que no es su tribución directa, ellos nos están ayudando en materia de seguridad. También de seguridad al hacer presencia en nuestra provincia. Estamos articulando con varios alcaldes para temas de facilidades, para que ellos puedan hacer mini sedes en algunos lugares en las provincias de Los Ríos y se vea más su presencia también en los territorios de nuestra provincia. Si bien es cierto, no tenemos una emergencia como tal, eh, pero hacia adentro, casi adentro, como provincia, sabemos que vivimos en una emergencia y que todos debemos aportar a ellos. Por eso que. Estamos articulando con todas nuestras eh, autoridades, con todas nuestras instituciones y pues a raíz de esta mesa, de este gran encuentro que tuvimos por la seguridad, hemos levantado esta hoja de ruta. Yo me gusta dividirla, esta hoja de ruta, perdón que me explaye un poquito, pero en temas de seguridad es, es bueno ir dejando claro lo que se ha venido haciendo. Pero nosotros dividimos en dos estas acciones que te he mencionado, las acciones preventivas como tal y las acciones de combate al crimen organizado. En cuanto a las acciones preventivas, todo lo que te mencioné sobre el trabajo en las mesas cantonales, allí es importante mencionar que estamos trabajando con nuestros jefes, tenientes y comisarios. Ellos son nuestro comité de la gobernación en territorio y lo que se les ha pedido es que ellos levanten la información ciudadana. Todos como ciudadanos sabemos de ciertos lugares en nuestros cantones, yo lo sé de mis ventanas, así también estoy seguro que ustedes lo saben, ciertas esquinas donde lamentablemente no podemos nosotros ir. Sabemos que siempre hay robos, que siempre hay problemáticas, y la idea es que nosotros... Eh, esa información se levanta desde la ciudadanía hasta los jefes, y comisarios y ellos de manera anónima lo reciben de la ciudadanía pero lo mandan oficialmente vía oficio a la policía y de esa manera yo puedo dar seguimiento que en esos lugares, en esos focos rojos que son los que verdaderamente levantan a nuestra ciudadanía, se le da atención de la policía para que se empiecen a generar los operativos en esas zonas calientes entonces hemos estado apoyando en ese sentido, además eh, de tener la ejecución de los operativos específicos, como lo he mencionado, el Ministerio de Interior está brindando asesoría técnica y apoyo a los GATS. Además de que ellos hagan su inversión en materia de seguridad, se está dando un acompañamiento y un asesoramiento. Obviamente aquí entre el proyecto Escuelas Seguras como un proyecto de prevención, porque lo que queremos hacer es rescatar a nuestros jóvenes y que no se vean envueltos o que crean que su única opción sea entrar o inmiscuirse en un sistema delictivo. Y ahora, en cuanto a la lucha como tal o el combate eh, contra el crimen organizado, tenemos... Eh, fortalecer el equipo policial que se va a hacer ahora a través de los GATS y luego a través del presupuesto que vamos a recibir a nivel nacional, el plan cero impunidades, vamos a articularlo con la fiscalía y la judicatura, si bien es cierto yo soy del poder del Estado ejecutivo, ellos son del poder del Estado judicial, pero nosotros es nuestro deber poder articular yo no solamente soy gobernadora porque soy la representante de nuestro presidente en territorio, sino que también el presidente me ha encomendado ser la articuladora de distintas instituciones. Estoy tocando las puertas que sean necesarias, eh, tengo las puertas de la gobernación también abiertas para poder articular con nuestra ciudadanía, para poder articular con nuestras instituciones y generar este plan cero impunidad que es necesario, porque muchas veces nuestra policía hace un magnífico trabajo y luego nos encontramos ciertas piedras en el tropiezo en el camino que no deberían existir y ahí quisiera agregarle un, un punto más que es importante nada más que es el plan de rehabilitación a los jóvenes estamos apadrinando ciertos jóvenes que queremos rescatar si bien es cierto es un trabajo que no se va a hacer de un día para otro nosotros tenemos que demostrar que es posible tenemos que darle las oportunidades la capacitación el acompañamiento incluso en cierto punto de la inyección económica de nuestros créditos nuestras herramientas que tenemos de Ban Ecuador de tres mil o cinco mil dólares con los cuales ellos puedan empezar un emprendimiento. Hay que trabajar en el tejido social de nuestra provincia, porque no solamente es de meter presos a todos los criminales, sino también de ir mejorando las oportunidades de empleo, de ir mejorando el clima que se siente en nuestra provincia, de ir hacer sentir que nuestros jóvenes tienen otra oportunidad y que van a ser escuchados. Gracias a nuestros amigos internautas, seguidores del día que nos ven, que nos escuchan a esta hora de la noche. Dialogamos con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, que también está cumpliendo ya un mes de su gestión. Eh, Connie, le preguntamos eh, cuál complejo, eh, qué tan pesada es, es esta responsabilidad eh, de ser la representante del gobierno, sobre todo articular el tema de la inseguridad y llevar pues de la inseguridad y decir después seguridad. Entendemos que es un tema complejo, difícil, eh, y ahora con estos días, casi 30 días, un mes, eh, ¿qué tal...? Fuerte esta carga, esta responsabilidad que tiene usted. Es definitivamente un reto, pero yo le agradezco a Dios por esta oportunidad. Creo que llegó en un momento en el cual es necesario que todos trabajemos en unidad y es algo que a mí siempre me ha caracterizado. Sin camisetas políticas, sin tintes políticos, la idea es poder trabajar en equipo. Y además tengo una gran fortaleza, que es entregar mis mejores años para mi provincia es entregar mis 24 horas al día para mi provincia, y lo estoy haciendo de esa manera. Créanme que no va a haber poder humano que haga que esto cambie de un día para otro, pero sí paso a paso, sí vamos a tener un resultado de un conjunto de acciones, de un equipo, y eso es lo que nosotros estamos generando. De nuevo, reitero, para mí es una bendición, es todo un reto, pero para mí es una bendición. Siempre le pido sí a nuestra ciudadanía, confiar en que estamos trabajando Ayúdenme a pedirle a Dios también que Él sea tomando el control de nuestra provincia. Es muy importante para nosotros porque Él es quien nos da la sabiduría necesaria y Él es quien ama esta provincia y nos va a permitir recuperarla de la manera que queremos. Entendemos también que dentro de este proceso de gestión de casi un mes, eh, también se hicieron algunos cambios. Hubo pues, eh, nuevos jefes políticos, tenientes políticos en la parroquia con el objetivo de eh, articular tal vez las... Eh, gerencia o las políticas propias que usted lleva pues una agenda no dentro de la provincia de los Ríos. Sí, la idea es siempre poder dar un gran servicio a nuestra ciudadanía. Por ello, las personas que ustedes están viendo como nuestros jefes políticos que se hicieron algunos cambios fueron pocos eh, jefes políticos y también tenemos eh, comisarios y tenemos también tenientes políticos. La idea es que ellos puedan estar a su servicio. La idea es que realmente ustedes sean nuestros mandantes y estemos trabajando articuladamente. Es importante para mí eso porque ellos son mis ojos, mis oídos y mis manos en territorio. Y yo necesito que así como estamos activos desde la cabeza de la gobernación, también tengamos un personal activo en cada uno de los cantones, y es lo que estamos teniendo ahora. Es necesario esto, porque si bien es cierto, nosotros no tenemos un chaleco de policía, pero sí es nuestro deber articular y dar seguimiento a cada una de las acciones y a cada una de las actividades. Y ello lo vamos a poder hacer con las herramientas las denuncias ciudadanas. Para mí es fundamental poder escuchar a mi gente, para mí es fundamental poder saber qué es lo que está pasando, dónde, incluso recibir información. Información que sabemos que nos hace falta. Esa información nos la da nuestra misma ciudadanía corriendo un riesgo muchas veces. Esa información nosotros tenemos que procurar que llegue a las manos correctas y que se pueda gestionar las cosas de una manera correcta. Así que nuestro equipo en territorio está para continuar sus atribuciones que ustedes ya conocen, el control eh, de, de los permisos, de ciertos locales y demás, pero también la atribución de seguridad que hoy es lo más importante, me atrevo a decir. Bueno, la provincia de Los Ríos tiene... 13 cantones, 17 parroquias rurales. ¿Cómo ha estado esta agenda? ¿Ya pudo visitar los 13 cantones, reunirse con los 13 alcaldes? Todavía no con los 13 alcaldes, si bien es cierto, ya tuvo primer acercamiento en el encuentro que teníamos para seguridad, con algunos de ellos ya tengo una relación, una relación de amistad eh, de bastante tiempo atrás eh, y ya hemos hecho algunas visitas en territorio. Créeme que es complejo porque nosotros... Viajamos constantemente, estamos presentes no solamente en el día en reuniones con los despachos, sino también en actividades en territorio actividades con el Ministerio de Agricultura como entrega de kits de Urias, de títulos de propiedad, hemos tenido actividades de entrega de plantas de cacao de plantas de balsa hemos tenido también, eh, trabajamos conjunto con la viceprefecta Joachim pie en su proyecto de Pío de los Ríos, donde ella llega con los pollitos, no solamente a mujeres, a hombres, a familias enteras, sino también hoy a unidades educativas y nosotros estamos apoyando este proyecto con balanceado para entregarlos junto a los pollitos, además también hemos estado haciendo actividades con el Ministerio de Educación, estamos visitando a las escuelas, a nuestros niños con kits eh, kits de, de cuidado bucal, eh, estamos también llegando a ellos con distintos uniformes, con herramientas, con cuadernos que les van a servir en su carrera estudiantil, además también estamos haciendo visitas a los distintos centros de salud y hospitales, es necesario constatar el servicio que se está recibiendo eh, y obviamente ir trabajando ciertos temas que son necesarios eh, y todo esto acompañado de la agenda de seguridad, acompañado de estas reuniones cantonales, acompañado de estas mesas cantonales eh, que son necesarias pero no podemos dejar de lado la reactivación económica, que para mí la reactivación económica en los ríos es apostarle a la agricultura y obviamente pues los temas sociales tal cual lo he mencionado. Tenemos una, una inquietud, eh, gobernadora Dani Dole dice, por favor en la parroquia El Guayacán, esto en la ciudad de Quevedo, el UPC no funciona, habilitarlo sería de mucha ayuda, hace, asaltaron un banco del barrio hace una hora y media frente a todos. Hay un Así UPC. es, muchas gracias. Ese es el tipo de información exacto que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la reactivación de ciertos UPCs? Primero, la distribución, porque yo, para poner ciertos policías en cierto lugar o para solicitarles a ellos que de esa manera se hagan, eh, tenemos que mover de otros espacios. La idea es que ellos estén visibles ante ustedes y que nosotros podamos darle seguridad en las calles, en, en, en todos los lugares. Por ello tenemos que nutrir el talento humano de la policía y es lo que vamos a tener, pero no inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la gobernación también? Vamos a empezar a priorizar los eventos nocturnos. Este es un tema bastante complicado porque a mí me gustaría que se sienta la libertad que sentíamos hace algún tiempo y no tener que tal vez ejercer este tipo de prioridades. Pero es necesario porque si yo eh, y la policía están atentos a diversos eventos, descuidamos tal vez ciertos espacios donde tenemos que estar permanentemente, donde tenemos que dar ciertas vueltas, donde no podemos dejar. Incluso hoy nuestros centros de salud se ven perjudicados por, por, por los temas de seguridad. Así que desde la gobernación vamos a empezar a hacer ciertos ajustes, por así decirlo, para que ustedes se sientan más seguros, para que ustedes vean a la policía en territorio, para que ustedes vean incluso a los militares en territorio y obviamente para poder organizarnos de tal manera que estos UPCs puedan reactivarse. Nosotros, si no mal recuerdo, en la última conversación que tuvimos con la policía, nos dijeron que ellos necesitaban dos o tres uniformados para activar ciertos UPCs. Entonces, lo que estamos haciendo es las gestiones para nutrir el talento humano de la policía y obviamente pues, eh, para organizarnos de tal manera que ellos puedan estar allí y los demás no descuidar ciertos territorios. Considerando que este UPC se encuentra ubicado en una zona de alta presencia de, de ciudadanos, de personas, porque allí está el parque de la familia. El día domingo también asaltaron pequeños negocios de alimentos, de comida preparada, tipo 9 ocho y media de la noche, y bueno, y hoy el reporte ciudadano nos llega también que asaltaron ese lugar. Entendiendo que ahí se concentran alrededor de mil, dos mil, tres personas, todos los, todos los días y los fines de semana llegan miles de personas por ser una zona de alta presencia con presencia ¿no? por el Parque de la Familia, por un centro comercial y por el mismo lugar del Guayacán donde existen pues pequeños negocios y que se ha convertido en un polo de desarrollo donde hay un UPC, donde antes funcionaba, donde hoy hay mucha gente y no se ve la presencia de la Policía Nacional. Importante esa opción, okay. eh, gobernadora Importante, de Tomás, a considerar. Gracias y enviar allí tal vez un, dos motociclistas motorizados con su radio para estar monitoreando, y así tal vez eh, dejar pues, la presencia marcada de la Policía Nacional. Gobernadora, en este tema, eh, bueno, un mes casi de gestión, eh, entendemos que usted está viajando a un otro lugar para seguir con la gestión, sus palabras finales en todas las actividades ahora que tiene un, más, un mes más de retos que se vienen dentro de la provincia de Los Ríos. Así es, muchísimas gracias nuevamente por esta apertura, por poder llegar a nuestra ciudadanía, que para nosotros es muy importante. Ha sido casi ya, todavía no, pero casi ya, un mes bastante cargado, bastante cargado de muchas actividades, de temas en territorio, de poder articular muchas cosas. Eh, de poder darles respuesta a nuestra ciudadanía como tú lo has dicho yo estoy en camino a reuniones en, en Quito vamos a tener varias reuniones en Carondelet. para mí es importante que las necesidades y lo que está pasando en nuestra provincia esté en la mesa de nuestros ministros esté en la mesa de nuestro presidente porque es la manera con la cual nosotros ey, él él está atento y él está nuestro presidente está dispuesto a poder apoyar en toda nuestra provincia, pero es importante que se sepa exactamente lo que se está viviendo al Río, porque si bien es cierto tenemos a provincias como Esmeraldas, como Guayas, que está Guayaquil muy complicado, nosotros tampoco podemos quedarnos atrás de las necesidades que tenemos y de lo que debemos ser escuchados, así que lo que yo voy a hacer es el día de mañana a tener agenda en Quito con varias autoridades, con varios ministros y luego pues voy a estar retornando mañana en la noche para seguir haciendo agenda miércoles muy temprano en nuestra provincia. Es de esa manera con la cual nos estamos manejando. Así que mi mensaje final, pues, agradecerles a todos porque por su cariño y apoyo yo estoy aquí entregando todo de mí por cada uno de ustedes. No duden que lo que estamos haciendo es un paso a paso, sí, pero con firmeza, con mucha fe y con mucha fortaleza, articulando con muchas autoridades detrás. Todo lo que vamos a hacer es por el bienestar de nuestra provincia. Eh, la delincuencia no la podemos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero sí debe ser un trabajo continuo que ustedes como ciudadanos, por supuesto, deben ir calificando, deben irlo conociendo. Por ello, nuevamente agradezco este tipo de espacios. Un abrazo a todos desde sus lugares, desde sus trabajos, tal vez si se están conectando a vernos. Siempre estaremos a las órdenes de esta, que es su gobernación, y donde siempre vamos a estar con los brazos abiertos. Gracias, a vos. Ingeniera Connie, gracias por el, el tiempo de poder compartir cuáles son las acciones y decisiones importantes dentro de la provincia de Los Ríos. Le deseamos éxito en sus funciones. Será hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. La entrevista de la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de... Porque una gran idea empieza con pequeños detalles. Detalles que complementan momentos momentos que se convierten en experiencias, experiencias que se quedan contigo, Castle complementa tu vida. En Cepal contamos con personal altamente capacitado y los equipos con la mejor tecnología que garantice resultados más seguros y confiables.